Hasta la golondrina, mi tío. Don Remy Conde, buen día. Querido gringo, ¿cómo está? ¿Cómo buen te día. Va? Usted dijo, bien? no nos va a traer lamentos, y justo qué triste. Puedes irnos adiós. Hoy es viernes, y hoy hay una promesa de Gringo González. ¿Cuál? Está anotado entre todas sus, sus hojas. No. Esa en la que vamos a cantar. No, ni idea. Ah. ¿Qué programa, Verbos? ¿Te estás confundiendo? Se tiñen. ¡Los colores de gris! ¡Vamos, gringo! No nos hagas escapar a no. la audiencia, te ruego. Pues soy una máquina. el día, Le dije, día viernes, anótelo muy bien. Sí. Tengo dos opciones. Una es esta. Ya. Y la otra es la que ya le estaba más o menos tanteando. Y no. hay una tercera. Ya. Pero vamos por partes. Vamos es para ya. el final. Sí. Dale. Bien, empecemos a entrar en materia Copa Sudamericana, UEFA Europa League que es el segundo torneo más importante en Sudamérica. Es la Sudamericana de la, Europa. Digamos. La Sudamericana de, de Europa. Ah, ¡A propósito! Un fuerte abrazo a mi amigo que desde Suiza nos está viendo, Andrés Palacios. ¿Andrés? Sí, sí, en sí. ¿En Suiza, verdad? En Suiza. ¿En qué lugar de Suiza, sabes? ¿En qué ciudad o no? Uy, mira, ¿te lo, digo, te, no te lo, digo? lo tengo en este momento por, por WhatsApp. No te creo, está en línea el Andrés. Es, está, en, está en línea. ¿Y está, está viendo esto? Está en Suiza, claro. ¿Está viendo esto? ¿En es, serio? Es, es, es mi compañero de... Ah, de, ...de grandes aventuras en bicicleta y demás. ¿Y se fue a vivir a Suiza? Se fue a vivir a Suiza. Se fue a vivir a Suiza, mira, ¿hace mucho? Eh, unos cuatro o cinco años Uy, ya, eso, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya es un suizo más. Casi, casi, casi, casi suizo. Casi. Sí, que te sí, escriba no. pues, que te diga en qué ciudad vive... ...y vamos a verificar si evidentemente está en línea, ¿sí? Bien, vamos a estar ahí. bien A propósito de, es que justo estábamos a tocar UEFA Europa League... ...y Dale. me acordé de Andrés. Entremos en materia, en sus pantallas, Celar será el que hizo... Una gran victoria en Zurich, 2 a 1, victoria. A propósito de Suiza. A propósito de, de Suiza. El primer tanto, Marquinhos. Ahí está el tanto, los el abrazo golearon. entre todos los compañeros. Los ganaron a los suizos. Sí, a propósito de Suiza. Por eso se me, se, se me cruzaron los cables de forma rápida. El 1 a 0, de esa manera ganaba el Arsenal. Luego llegará la falta penal y Mirlint. Kerse suyo. No, no, mi suizo no es muy bueno. Usted ayúdeme, no, por favor. No, el mío es peor que el tuyo, así que lo dejamos ahí. De penal, minuto 44, marca de esta manera. El número 31, tienes que decir, como los locutores cuando no saben el nombre. El 31 dice, ¿no? Cuando no les han pasado todavía la nómina. Ah, ¿no? Sí. Zafan con eso. Dorsal nombre. número 31, listo. Ese es 2 a 1. Eh, Eddie Nectay, minuto 62. El definitivo 2 a 1, con lo cual el, el Arsenal. ...ganó en condición de visitante... ¿eh? ...vámonos al otro partido señor director... ...si es que lo podemos pegar ahí mismo... ...por favor... ...gracias... Perdió el Manchester United... ...en una jornada donde se hizo unos actos... Eh, ...por la muerte de la reina Isabel... ...hay muchas personas que derramaron lágrimas... ...usted sabe, en su propio país... Eh, ...es un tanto más impactante de lo que nosotros... ...lo vivimos... Eh, perdió el Manchester United por 1-0. Este es 1 -0. Sorpresa, che, La Real Sociedad, mira. Sí. Que increíble. Que le gane al, al Manchester jugó United. Cristiano, jugó Cristiano. ¿no? Jugó Cristiano Ronaldo. Ingresó, ¿dónde está? Cristiano Ronaldo. En el onceno titular. Pero, bueno. Ya está de bajada. ¿Jugó dice, Fernández. Le doy la alineación. De Dalgot Dalgots, uh, Harry Maguire, Lindenhoff. Malasia... Casemiro, Eriksen, Elanga, Fred, Anthony y Ronaldo. No jugó Bruno. No, no jugó, jugó. Bruno. El onceno titular. Esa es la explicación de por qué le fue tan mal al Manchester. Bruno es el que hace la diferencia ahí. Bruno está jugando muy bien. Casemiro todavía no. Casemiro está recién llegando. Pero Casemiro fue el, el jugador más destacado de acuerdo a las estadísticas. Sí, 7.5. Ronaldo estuvo en 6.0. Este es penal, ¿no? Sí, lastimosamente es la jugada del penal. Van todos... Eh, en fin, Bryce Mendes. Ahí está, mira Che, inesperado triunfo de la Real Sociedad. Marco debe estar apenado, tribulado, triste, ¿no? Su equipo ha perdido ayer, de local, fíjate, qué cosa tremenda. Un día negro para los hinchas del United. Bueno, tendrán revancha el fin de semana seguramente. Esto es eh, UEFA, UEFA, Europa UEFA Europa League. El otro es la Champions League. Es, ah, UEFA. Es, es como la Copa Libertadores y la, y la Sudamericana. Tal cual. Aunque en Europa han creado una más, que sería la tercera, que es la Conference League. Mira, esto, aquí todavía no han creado nada esto de Esto no. ¿Cómo sería aquí? Liga de la Conferencia Sudamericana. ¿Y quiénes jugarían, por ejemplo? En Europa... Eh, los campeones, los subcampeones, juegan la Champions. Después, ya. los de cuarto, tercero para, para abajo son los de la. Y los más, más abajo son los que juegan los de la Conference claro. League. O sea, la Entonces, Conference jugaría el Fígaro Constructor, digamos, el, ¿qué sé yo, qué equipos habían? Pues la. Ya no me acuerdo, no quiero ofender no, a nadie. En, en este caso sería. A ver Equipos y, y, chicos. ¿Por qué le gusta esa palabra? No está bien, gringo, no, eso de equipos chicos. Medianos No, medianos, no, no, no. ¿Tampoco? que todos equipos. son grandes. No ah, tampoco, ya, no equipos. equipos, listo ¿Quiénes por ejemplo ¿a quién a nos ver, a En Bolivia campeonato? los primeros los primeros cuatro van a la Copa Libertadores ya y los otros cuatro van a la Copa Sudamericana. Ocho. Entonces, Estás entonces del noveno para abajo del, del noveno, no, del noveno al décimo irían a la conference. ¿Quién está en el, ahorita en el campeonato? Real Tomayapo, Taps, equipos grandes. Oiga, equipos, no, perdón, no, no vaya a Tarija, por favor, equipos, gringo. Dije. Si Siste usted va no a Tarija y los de Tomayapo le están escuchando, no. así, ¿qué le pasa a Gringo? Allá González? nos escuchan, los de Unión Central nos escuchan. Pero eso ni siquiera en la división profesional, están. Gran equipo, se sí, ya, ya van a volver. No, tiene tantos problemas, Economía no creo que vuelvan. Bueno, veremos qué pasa. Va a estar bueno ese partido. Vos vas por Independiente de López? Definitivamente. Lo dijiste ayer. Yo, Yo dije, me quedo con no, su Usted me tipificó, dijo, no, usted tiene está obligado a apoyar a los equipos chicos. Yo dije, está bien. ¿Por qué no? Perfecto. Vamos, David contra Goliat. Usted ya sabe cómo terminó la historia. Así que vamos, independiente del valle. Muy bien, vamos a ver qué sucede. ¿Usted le apuesta? ¿A quién? A Sao Paulo, su equipo. Sí, usted por usted dijo que le va a los grandes. Eh, generalmente sí. Unas liauches. Ya, pues. Genial. ¿Para todos? Para todos los que participen en el concurso. Yo no estoy aquí de para mantener manca gastos. No, pa pa es que acá somos todos una familia. Entonces, una familia de mancagastos No, una familia, aquí camarógrafos Compañeros en estudio Levanten la mano los que quieren que Gringo González y Remy Conde Hagan una apuesta para todos Nadie levantó la mano Qué increíble, mano. no, no puedo creer ¿No Gringo los, los tiene a todos sí, Les hace mal la yaucha bueno, Entre los dos nomás Habitualmente esto sabe ser sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué ha pasado? Y don, don, don, muchachos, ¿qué ha pasado? Rosendo? No. Ellos querían, querían salteñas Ellos ya, dale, Porque otro. habitualmente se, se anotan en todas Y ahora me sorprende Bien, la, los resultados de la división profesional Tuvimos una jornada interesante A ver, estos son los resultados Qué bárbaro, ¿no? ¿Se fue el Copito no? No, sigue el Copito Es que cómo, cómo sigue? Es que, sigue? que Copito dijo, si pierdo contra U la U de Vinto, U Vinto, de Vinto ah, Me voy solo ese partido. Ahora perdió, perdió contra per... Tomayá Dos al hilo, pues viene perdiendo ya dos Dos al hilo y no pasa nada. Sí. Bueno, Tomayapo ayer dio la sorpresa, el batacazo de la jornada, creo yo. Le ganó a Royal Pari allá de visitante. Claro, Royal Pari que ya se está aproximando dramáticamente a la zona del descenso. Eh, pues eh, no está, digamos, eh, como el Royal Party de, qué sé, yo, hace unos meses, ¿no? O un año, menos de un año. Eh, lo toma ya, por bien. Lo que llama la atención es que Royal Party es uno de los planteles que más paga a sus jugadores, Ese es el punto. Y el de menor rendimiento. Entonces, acá en el fútbol no se cumple eso de pagar puntual, pagar bien, tratarlos bien y que el equipo rinda bien. Así en es. el fútbol, solo en el fútbol, no se cumple, porque en otros ámbitos de la vida creo que sí no sé cómo será cómo será a vos te pagan tan bien que no sé cómo bueno en fin lo dejamos ahí eh, empate fíjate tablas entre Palmaflor y Bilster De, Bilster pudo haber ganado sí, sí tuvo sí, muchas sí. posibilidades vamos a ver los resultados. pero fíjate cómo quedó la cosa no tablas y claro muchos dicen se perjudicaron los dos no avanzó ni uno ni otro eh, perjuicio para el fútbol cochabambino pero ahí está die stronges contra oriente petrolero gringo quiere que le sea sincero a ver die stronges no merecía ganar pero eso no es fútbol eso es otra cosa el mereciómetro es otro parámetro. Aquí estamos hablando de fútbol. Y en el fútbol gana el que hace un gol más que el rival. ¿Se acabó? Dale. Fecha 16. ¿Tienes partidos? Volvamos. Claro que sí. Va, va, vamos a los partidos. sino ahí mismo, señor director. En sus pantallas. Royal Party contra Real Tomayapo. ¿Viste el partido este? Sí. ¿Qué pasó? Fue superior el equipo tarijeño. Y, sí. No fue, y, no y, fue y, casualidad, y los, nada de eso. No, mire, Los cruceños... Tengo entendido, tienen una desesperación, pero no hay quien los presione. Usted puede ver el estadio totalmente vacío. ¿verdad? Entonces, eh, a diferencia de otros planteles donde si vas perdiendo o pierdes sí. bastante, el hincha va, te presiona. La pregunta es en Royal y ¿quién los presiona? Pero el punto es el siguiente, Remy. Este equipo, uh -huh. el año pasado, cuando estaba ahí peleando los primeros lugares, tampoco tenía público. O sea, yo no creo que ese sea el factor, me da la impresión. ¿O no? Jugadores... O, o tenían una tribuna reventando el año pasado? No, no tampoco. ¿No? Los jugadores ¿Iban no sus sí. familiares, etcétera? Fíjese, ¿Qué saca? Tremenda Uy. falta a la rodilla. Tomá, papá, para Qué que feo. te acuerdes de mí. Qué feo. Bueno, y fue tarjeta roja directa. Bueno, tarjeta roja directa. Widen claro. Saucedo al minuto 38. No, no. Tomá, ¿Le había sacado roja. primero amarilla? Sí, pero con el bar dijeron. Fue desleal. No, leal? pues clarísimo. Toperoles de frente a la Saucedo. rodilla. Saucedo, mira. Sí, sí, sí, sí, ni modo. Mira Saucedo. Widen Saucedo se quedó con... Es el que el otro día cayó jugadores. mal, ¿no? Y que dijo que estuvo al borde de la muerte. No, ¿no? era Walter Beizaga. Ah, era Beizaga, perdón, sí, sí, me confundí. Sí, perdón, me confundí de Walter. <risa> bueno. No, es que este es Widen, el otro es Walter. Por eso, de W me equivoqué. Pues. Es, A veces sí, pone sí, w, sí. w y dije, este es, este es el W. No, no. Dale. <risa> Los minutos pasaban y Real Tomayapo ingresa, eh, perdón, eh, Royal Party, ingresa en el tema de la desesperación, la cancha. Literalmente hay veces en las que no te sale nada y a, Ro y a Royal Pari no le sale nada ya por varios partidos. Debe ser triste, ¿no? Que des traca, un, un ¿no? buen esfuerzo usted. y que las cosas no te salgan mira, mira, sí. no, no hablaron ahí el arquero y el defensor. Ya, algo el pasa, algo raro pasa en, en, en Royal Party Porque si ves los, los jugadores, uh, Royal Party uh. tiene un equipo medianamente interesante. Mire, Araúz, Saucedo. Eh, Gutiérrez, Bejarano, Amoroso, Pérez, Rodríguez, Isita, Correa, Álvarez. No es un equipo malo en cuanto a nombres, pero en fin. Ganó el equipo en teoría más endeble, Real Tomayapo, Evercaicedor, 61 para marcar el único gol del compromiso y Tomayapo pues consiguió tres puntos importantes y lo de Copito Andrada, su amigo, usted dijo que Tocopito va a entrar y va a hacer todo. No, yo y... dije de es eso. De Copito, dije, generalmente cuando un, un técnico agarra un equipo, le pasó uh -huh. siempre a Copito, le va bien al tiro, pero a Copito no le empezó a ir bien en ningún momento, ¿no? tuvo, tuvo ese problema y sigue teniendo la hora. Bueno, veremos qué pasa, no Vamos capaz a... que sea el próximo. Usted dijo de Llanes, ¿verdad? De Llanes, sí. De pero Falco. no ganó tampoco su, de, su, el equipo. Ah, de Ha recuperado, bien. pero, ¿no? de cómo lo dejó tu amigo Carpacho, ¿cómo se llama? Cardacho. Nigliacho. Ah, Nigliacho, perdón, Carpán. disculpa. Sí. Pero, a ver, sí paremos acá. Migliacho es un trabajador del Club Ilustramán que cuando lo convocaron y lo necesitaron, estuvo presente Imagino, con su serrucho bien afilado. ¿Quién se puede hacer cargo del plantel? Yo pongo el pecho a las balas, decía Migliacho. El del serrucho, por favor. No, Levantó sí. la mano el del serrucho, dijeron. Bueno, <risa> lo primero que hizo su amigo, Alberto Illanes, <risa> fue Déjame, decir: Te están llamando. Fue decir: Bueno, no voy a contar con él. Lo sacó a Migliacho. Sí. Sí, es verdad. Es como tiene que ser. Si hay un serrucho, hay que sacarlo al serrucho. Sí, no, más eso. no vayas a Cochabamba, Green. <ríe> ¿Por qué? Pues, mi está en Cochabamba todavía. Pues será pues, un placer saludarlo, tomar un café con él. Lo que no quita que sea un serrucho. Ya está. <ríe> Bien, vámonos al partido de Bilsterman. Contra Palma Flor en sus pantallas. Fue empate 1 a uno. Se perjudicaron los dos. ¿Ganaba Bilsterman, no? Eh, ¿O quién ganaba? No, ganaba Bilsterman... Y luego ganaba Palmaflor y luego el, el gol de Sergiño A ver, pero nos pondremos de acuerdo. ¿Quién ganaba? Palmaflor. Palma ganaba 1 ah. a 0 con un gol de Balamine Zabane. Cada jugador que se ha traído Palmaflor se ha traído unos franceses. Uno que estuvo en el Paris Saint Germain. Pero sí, con mil operaciones. ¿Y qué hacía en Paris Saint Germain? Eso hay que preguntarse. Uy, La falta penado. y desde los 12 pasos. Serginho. Serginho. Uno a uno, el abrazo entre todos. Creo que el más perjudicado, Bilstermann. Me sorprende, y vuelvo al tema, perdón que sea tan al pesado, tema. que se alegren tanto cuando meten un gol de penal, me parece un exceso. Ah, no, no, no se tienen que alegrar no, cuando es penal, gringo. No para nada. Pero por qué nada? no? No, para nada. Para nada. Pero, ¿Gol es gol, gringo? Sí, si marcas tampoco. un gol, tienes que festejarlo. Vas a ver, vas a ver ahorita, hay otro a ver, que se si alegra, gana mira como si hubiera metido un gol de chilena. <ríe> sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a hacer cuando se mete un gol de taco, por ejemplo, de chilena un gol no, más o gringo, menos? Gringo, ¿Qué es va que... a hacer? O sea, se va, va a salir corriendo fuera pero, del perdone estadio. Perdone que discrepe con usted, pero gol es gol. Si el, su equipo gana por 1 a 0 y fue precisamente no, ese gol de penal. No estoy diciendo que no sea Entonces gol. tienes que festejarlo. Que ¿O es que no. el gol de penal no vale? No vale, pues. lo que no vale es festejarlo como si hubieras metido un gol de chilena. A eso me refiero. Pero está bien, cada uno festeja como quiere, por cierto. O sea, usted cierto. marca un gol de penal y no lo festeja. Pero jamás lo festejaría. ¿Por qué no? ¿Por qué ha no? sido de fríos Gringo González, Pero marca un penal. gol de penal y cruza los brazos. El penal es un trámite, es un trámite, te paras frente a la pelota y resuelves el trámite. No Uy, sé. ¿qué pasó? Nos fuimos a la ¿Sí? ahí estamos. Bien, eh, vamos al otro partido. Sí, rápidamente, ¿Sí? vamos al otro. Yo estoy entendiendo ya por qué defiendes tanto que se alegren cuando meten gol de penal. Ahorita se van, van a encontrar no, la explicación. No, no. Dale, vamos. Bien, el partido que, por merecimientos, Gringo González dice que Diez Trongues avanzó a la siguiente instancia. No, ganó las tres unidades. No, no, no dije dijo? nada. Yo, si no he visto el partido, vi un ratito. Yo lo vi, yo estuve presente, así que yo le voy a contar todo. Ahí están las a imágenes ver, dale. en sus pantallas. Dios strong, en una jornada fría en el Hernando Siles, el plantel Waldinegro tuvo muchas complicaciones, el disparo de Jair Reynoso, el rebote que da Quiñones, ahí está, atento, rascate y la falta penal, penal inobjetable, ahí está la mano. ¿Desvía el balón, sí o no, mi amigo Gringo No he visto, a ver, vamos a verla de nuevo, Repiten o no? No, no, ya se la repetí no? una vez. ¿No hubo bar? No, era inobjetable, ahí está, aquí nuestro compañero que nos lo está retrasando, gracias. Maestro. No se ve mucho, ¿no? No se ve claramente. Era un penal, pero gigante, más grande la... que el mismo Hernando Siles. Pero, pero, pero mira esto, mira, mira, ese, mira, mira ese festejo alocado. El tipo va, corre, se abraza. Grita, salta, grita. Salta, no sé qué. Y digo. Ah, estuvo llorando. Me dijeron los amigos ahí que estaban ahí cerca en las graderías. Yo me fui a la parte de arriba. ¿Lloró? Dice que estaba llorando. ¿Por qué? Porque estaba muy acongojado y contento por el gol, ruinoso. ¿Por el gol de penal? Va, hasta para que vea que, que algunos hasta se ponen a llorar con el gol de penal Ahí está, Quiñones nuevamente, el disparo desde atrás Diez Stronges. El fútbol fue el siguiente Oriente Petróleo llegó a defenderse y salirle al contragolpe Pero cuando Oriente le salía al contragolpe Lo encontraba muy mal parado Mira, Die esa, esa opción increíble cómo se la pierde el hombre Carra que, que salvo frente a la... Solito frente al la... arco uh -huh. Sigue con bigotes Vizcarra, ¿no? Entonces, no era ese el problema. Yo pensé que eran los bigotes, pero parece que no, porque han vuelto a ganar. Para usted existe el tema de las cábalas. Con ¿no? bigote y todo, ganaron. ¿sí? O sea, y tapó bien anoche. Por, por cábala, yo no tengo que tener bigote o tengo que tener bigote. Eso depende de ti, pues. ¿no? Pero Cada por cábala, consiguió. ¿usted tiene que tener bigote o no tiene que tener bigote? Yo la verdad es que me parece horrible que alguien no se afeite. Cuando, ah, cuando tiene una barba así incipiente de tres pelos, digamos. Eh, eso es mejor afeitarse. Sí. Es, una buena señal mire este gol, lo marca Mira las cosas que me haces <ríe> Enrique amargo. Trivedro, 160. 60 Daba la sensación de que Díaz Strong iba a tener fácil El rebote de Vizcarra Y ya, ya bien. avisaba a Oriente Petrolegre bien, bien, Jusino, Jusino ha tenido dos errores Uno por este abajo, Bien abajo, Vizcarra. Sí, muy buen arquero Pero lastimosamente no le alcanza para ser arquero de la selección Mira ¿no? ahí otra, mira otra Un mano a mano que salva, impresionante ¿Por qué no le alcanza para ser de la selección? Porque su amigo Lampe usted le da tanta manija ¿Ahí también triunfo. la sacó? Ah, no, ese, no es ese fue un golazo, Franz González, ah. minuto 80. ¿80? Sí. O sea, tuvo unos 15 más, 15, 18 Oriente para poder y, haber empatado. Y Diez Trongues terminó pidiendo hora. Mira. Por eso reitero... Qué bueno, ¿cómo no, le pegó? No sé si por merecimiento. Por la última jugada, sí. todo Oriente Petrolero se fue en el área de Diez Trongues, era un tiro libre. ¿Pegó en el palo? Es, esta de, de Gabriel Sotomayor, que va al palo. Ese arco está embrujado, che. Puro palo, ¿no? El otro día el Holloway igual. Palo, palo, palo. Qué impresionante. Bueno, ahí está el Tigre, puntero de vuelta. No puntero sé si de le puede alcanzar a Diez Strong, sinceramente. No, pero... pues el Holloway viene con un partido menos, lo va a agarrar ahorita el Holloway. Bolívar también. Pero hay partidos directos. Diez stronges versus Bolívar, Diez strongs versus Oliver Ready. Y creo que ahí se va a definir el futuro del campeón. Seguro, seguro que así va a ser. Hoy tenemos fútbol en Cochabamba, ¿no? Aurora, sí. Nacional, Potosí, cierran la fecha uh -huh. Y mañana ya empieza la otra Tenemos tabla de posiciones, rápidamente, señor director A falta de un partido, ojo, ¿no? Die Strong es líder en absoluto Bolívar segundo, Oliver Reddy tercero Algunos en las redes sociales ponían Volvimos a lo habitual No sé, porque Oliver Reddy Falta un partido, y puede hacer los mismos 38 puntos que die Strong Y tienen la misma diferencia de gol Entonces, le doy la razón a Gringo González Puede que Oliver Reddy pueda arrebatar la punta Todo puede pasar Guavirá, el mejor equipo cruceño, Nacional Potosí, Oriente, Bilsterman, Bilsterman aparece, ¿ah? ¿eh? Aurora. Siguiente imagen, por favor. Aurora que puede sumar esta tarde, ¿no? Esta sí. tarde, tarde noche, ¿no? 18, 19, ¿a qué hora es el partido? Creo que es a las 19. A las 19 horas, de aquí sí. está mi, mi Aurora, Nacional Potosí, Sí, que Nacional también, por supuesto, con buena campaña puede... A las, a las 7 de la noche, 19 horas, contra 19, Nacional Potosí. Correcto, sí. puede ser cuarto Nacional, si, si logra sumar los tres. Eh, aquí está la segunda parte de la tabla. Fíjate, ¿quiénes irían a ese campeonato que te estás queriendo inventar? Palmaflor, Tomayapo, Universitario e Independiente irían a ese campeonato. ¿Qué a dijiste, la Liga tú? de Conferencia Sudamericana. Exactamente. Imagínense, Tomayapo y Palmaflor. Imagínate. Imagínate bueno. Blooming, mira dónde está Blooming. No, Blooming no está. Blooming no se quedaría sin claro. torneo. Pero mira, tres equipos cruceños están, eh, eh, excepto el, la U de Vinto, el resto, todos equipos cruceños en el fondo de la tabla, tremendo. ¿Quién lo diría? Yo no recuerdo un momento así tan crítico, tan difícil para el fútbol cruceño, ¿no? Para los equipos cruceños. Bien. Volvamos, por favor. ¿Tenemos fecha este fin de semana? Sí, eh, lo que usted decía el partido este de, de Aurora. No sé si le podemos robar en la carpeta la próxima fecha, la jornada número 17. Sí. Quiero que Gringo González gane el apoyo. Entonces le voy a dar Unos algunos tips, tips a Gringo tipster. González. Don Tipster. Don Tipster. Vamos, por favor, señor director. Ahí está, en la carpeta, ahí mismo le robaremos. ¿Sí? Sí, Remy Conde ahí se va. va a robar la fecha. A ver. Real Santa Cruz contra Blooming. Santa Cruz, Gringo. Que usted Real tiene, Santa Cruz? Sí, tiene que apoyarle al ya. Real Santa Cruz. Vamos a seguir tu consejo. Bolívar contra la U20, discúlpeme, esto es más fácil que la tabla del 1 que pegarle a un niño. Ya. Usted sabe quién va a ganar. Ahí está, el mismo sonidista sabe. Ya. Siguiente, por favor. Domingo ya. El ¿no? sábado, sí, el domingo. Guavirá, no, contra... no, no te has saltado? Este es lunes. Tenemos domingo antes, tres partidos en domingo. Domingo 11, si pueden volver al cuadrito. Estos ya son del lunes, ¿no? Sí. Los partidos del domingo, buscaremos domingo, por favor. Ahorita los vamos a tener, son yo, tres. Yo aquí tengo mi chanchula, Independiente contra Royal Party. Exactamente, eso a las 3 de la tarde. Wilsterman contra Die es a las 17 con 15. Ese Ahí es el, está. ¿Ese es el partido de la fecha o no? Clásico Nacional, le dicen algunos. ¿Comparte usted? No. ¿No? ¿Cuál es el Clásico Nacional? Bolívar-Strong. Strong, Strong es Bolívar. Ah, mire usted. Dale. Eh, Oriente Petrolero contra U de Sucre La U de Sucre. Oriente Petrolero. 19.30, el domingo. Sí. Ahora sí vámonos a Lunes. El lunes, continúa la fecha el lunes, es la fecha 17, por cierto. Guavirá, Aurora. Guavirá. Tomayapo, bien. Palmaflor, que lindo Tomayapo. partido. Lindo sí, partido. Sí, sí, sí. En Tarija. Y Nacional Always. Nacional Esto. Potosí va a ganar. Ajá. Y quien diga lo contrario, levante la mano, por favor. Ah, bueno. Gringo González, que es un fanático de Over Ready, es Ready. ¿Podría ser el último partido del Copito si pierde con Independiente el domingo o no? Me imagino que le sí. No van a seguir dando crédito Es al que Copito. estar quitando el entrenador tras entrenador, ya son tres, va a ser el cuarto entrenador que van a rajar. Entonces, medio complicado, ¿no, gringo? Uh -huh. Bien, eh, volvamos. No solo de fútbol vive el hombre, sino también del de motociclismo. ¿A usted le gusta el motociclismo, gringo? Me gusta mucho. ¿Alguna vez ha practicado? Nunca. ¿Le gustaría no. practicar? No. Hay categorías. Mire, que Walter Nosiglia. ¿Qué estás sugiriendo con eso de hay categorías? ¿Qué, ¿En qué categoría no, es me que, estás encuadrando? Gringo, ah. no me malinterprete. No, no me malinterprete. Ya es tarde. Para... Es que hay categorías para todo. Por ejemplo, Open, Open Cuidado Master, con lo que vas a decir. Sí. Etcétera Por ejemplo, Walter Nosiglia. Sí. Bueno, gran Walter Nozick, Gran campeón, Walter Nozickle, por, favor. por favor. Está Con buscando los ojos vendados maneja. Una está cat buscando categoría en Bolivia. Le comento que no hay la categoría para Walter Nocigle en Bolivia. Eso, eso nos dijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿La edad? Le preguntamos a él y usted va a escuchar qué es lo que dijo. Mira, bueno, la familia Nocigle caracterizada por los motores. La familia Inusilia, conocida por competencias de motociclismo y cuadratrack, hoy Daniel, el hijo menor, es uno de los más destacados. Regresa de Chile con buenas puntuaciones. Ahora venimos también de la Atacama, eh, que ha sido una carrera increíble para nosotros. Eh, poder estar peleando ahí con los mejores pilotos del mundo es súper es increíble. Y bueno, ahora más que nada preparándonos para el Dakar. Todavía obviamente no, no tenemos al 100% confirmado pero bueno, ese es el objetivo y, y estamos trabajando duro para eso. Walter Nociglia Jr., el hijo, que desde su accidente en el Dakar no ha podido repuntar, ahora ya ha recuperado, busca retomar el nivel que en algún momento determinado tuvo. Bueno, vengo desde, desde la lesión del Dakar 2019, operación tras operación, tratando de recuperar ese nivel, ese ritmo, y, y este año me encontré con un ritmo y un nivel con el que estoy muy contento, así que bueno, feliz feliz de, de estar en el primer lugar y, y bueno, tratar de, de traer este título a casa. Walter Nosiglia padre, aún vigente, en las competencias, aunque solo a nivel internacional, porque en Bolivia ya no existe la categoría correspondiente. Eh, cualquier rato yo me subo a la moto y corro, no es, no es un tema que va a parar, eh, estoy en forma, he estado entrenando muchísimo, o sea que tengo, tengo la facilidad de correr, eh, lamentablemente no hay una categoría adecuada en este momento a nivel nacional para, para mi edad. Estoy, he eh, estado eh, corriendo unas carreras en Chile donde sí está más adecuado como para mí. Usted lo escuchó, estoy buscando una categoría que esté adecuada claro. para mí, lo hace en Chile porque en Chile sí hay ese tema claro. de la categoría. Algunos se rieron cuando dijimos la edad, pero la edad es una limitante, pues no, no. Decir, hay, hay categorías seguramente que te permiten correr hasta cierta edad o no. O sí, cualquiera, sí, sí. categoría novatos. A ver, ¿quién puede correr en novatos? Los que están iniciando. Los que están iniciando. Uno de, por ejemplo, en mi caso, 60 años. ¿Puedo entrar a novatos? N novatos y máster a la vez, no sé. O sea, usted Ahí tiene que escoger Entonces, una es categoría: Entonces, es o novatos o máster, máster, claro. máster. Ah, esa es mi categoría: máster al cubo. <risa> Más terco que la mula, más o menos. No, o pero... es máster. No, o sea, no. lo que yo quiero es incentivarlo a usted a que practique no, motociclismo. No, motociclismo no, hermano. Dime otra cosa. hoy ya te apalearon ahí públicamente por la natación. ¿Qué tiene Remy contra la natación? Yo no, eh, hasta he participado, ¿se acuerda? Usted crucé el Estrecho de Tiquina. No, no cruzaste el Estrecho de Tiquina. 70, en, en la lancha cruzaste, pero... 70%. Pero, al próximo año lo voy a cruzar y me voy a escribir aquí, grande, primera edición, gringo González, lo ya, hice. A ver, ojalá. Pero está bien, ojalá. hay que... ¿Hablaron mal de mí por la natación? Sí, dijeron, ¿cómo es posible que Remy desprecia la natación? Sí, Le dije sí, sí en efecto desprecia la natación, prefiere las motos, prefiere Yo no desprecio todo. la natación, es más, en mis buenos momentos daba 50 vueltas. No, de... no en ese sentido, en el sentido de cobertura. O sea, la gente reclama y dice, ¿por qué no hay información sobre natación? ¿Acaso no hay nadadores en Bolivia, nadadoras? No, está Esa bien, es la pregunta. está bien. Gracias por siempre por la crítica. La próxima semana vamos a tocar... El tema de la natación. Así como con cochecitos de motor, habrá competencias, quiénes bien. son los más destacados, Dale. cuántos nadadores tenemos, etc. He hecho. Completo el informe. Promesa del Remy Conde. Demuestra. Demuestra que no está peleado con el agua. No, jamás. Con la natación, digo, ¿no? Y de colita le voy a poner también los logros de Remy Conde en natación. ¿Será que tiene logros Remy Conde? Sí, esa colita va a ser bien corta. Dale. ¿Qué más? Bien, ah, no, ay, veo mis imágenes, eh, creo que hay algo muy... Sí, muy ha habido un accidente, lamentablemente, enseguida vamos a ir. Eh, ahorita vamos con eso. Mira, buen día, gringo, por favor, que Remy hable de natación, porque por lo visto solo se ahoga en sus palabras. Uy, no, esa parte, Uy, me, no, me, no, esa ¿quién parte el, me olvidé. ¿Quién es el que escribe? Durísimo, o la que escribe, durísimo. Durísimo, durísimo. ¿Sí? Te ahogas en tus palabras, imagínate, qué duro. Bueno, Te si, pu si pusieras su nombre... Entonces, le vas mandar... a a... ¿lo vas a ir a amenazar o qué, no, ¿Qué estás no, haciendo? No, no, no, no. No puedes amenazar a los Le mandaré, No, yo René Conde no hace esas cosas. No, no lo hagas. Eh, le mandaría un saludo y le daría gracias porque el... sí. la próxima semana a ese mensaje vamos a tocar el tema de la natación. Listo. ¿Cuántos estilos habrá de natación? ¿Quiénes serán los mejores exponentes en Bolivia? ¿Será lo mismo aguas abiertas con el tema de la natación en piscina, nado sincronizado? Le voy a dar todos los detalles, ya me llegan a mi cabeza muchas cosas Lo bueno, no sé, a veces no sé si es bueno o malo Me tocan un tema y ya me salta qué es, cómo es, cuándo es Y unas 10 cosas que puedo tocarlo Así que el día, la próxima semana vamos a tocar la natación, atentos por favor bien. bien, permítame Estamos anotando? Claro que sí Dale. Permítame darle un mensaje, gringo Con todo gusto Por favor Ah no, aquí tenemos otro, mira ¡No! Buenos días, tardes y noches. Jeje, dice, estoy muy feliz porque hoy cantan Gringo y Remy. Espero que Gringo cante, ya que estrecharon la mano para cantar un viernes. Jeje, dice, un saludo a todos los del canal. Mi nombre es Caro. Un fuerte abrazo, estimada, estimado Caro. Puede estrecharon ser. Estrecharon la mano, yo no recuerdo haberte estrechado la mano. Yo sí, está grabado. Menos en un momento en el que digamos que vamos a cantar. No, no, no ¿Por qué no? Eso. No, no recuerdo. Gringo, no, no tiene que escaparse de las promesas, ni escaparse en televisiones viernes. ¿Dijimos? Ya, dale, tu mensaje habías dicho, ya te están alistando No, hay más, ¿hay más mensajes? No, el mensaje a la conciencia es lo no, que falta Bien, eh, dale, permítame ¿música? darle este, este mensaje por música, favor. música, música dale. ¿Por qué esa música? suena es raro Nunca culpes a los demás por tu situación Eres lo que eres por decisión tuya Y es la verdad Muchas veces uno dice Ay, fue la culpa de tal persona que estoy en esta situación Y, y por la culpa de tal Creo que cada quien es dueño de, de su destino y también está donde está por sus decisiones Así que a ponerle ganas y a, poner, y a tomar mejores decisiones Si es que te encuentras mal y si estás bien Pues es producto también de sus decisiones